Pues sabes que yo voy a ir un día a tu casa y no me importa si te enchismas o si te... No me interesa si me das autorización o no porque ya me tiene cansada la situación esa de que yo quiero verte y tú sigues pichándome, ¿ok? Pues yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado, ni tú, ni yo voy a hacer nada malo, ni voy a poner en riesgo nada, solamente quiero ir a saludarte.